¡Hey! ¡Hola a todos! Por fin un medio play. Bogotá a la carta, weón. Eso sí es diferente a Fúzago weón. O sea, es que estaba viendo unas páginas. Eh, nada, eh, soy JP González. Quiero invitarlo a todos para que no se pierdan. Mi stand-up, mi performance, charla motivacional, o como quiera que se llame esto de políticamente incorrecto. Va a hacerlo en un gran formato ahora en esta maratón de comediantes. que va a ser Marica, ¿qué le pasa a Daniel Sampera, el izquierdoso que no deja. Eh, hablar weón, este man siempre se me mete en todo eh, Nada, los esperamos allá eh, Informes en www.tuboleta.com Ahí ustedes escogen Si quieren con los mantecazos o con alguien rico ¿Listo? Un abrazote muy grande Y see you later alligator Bueno, oigan, toda la información La encuentran solo en weón. Ahí, ahí está weón ¿Por qué? Porque es Bogotá la carta weón No se lo pierdan